Estamos, estamos hoy acá, antes de empezar el Foro Humanista Europeo, con el juez Baltasar Garzón. Es un honor conocerles, un placer para presencia esta entrevista. Y básicamente queremos que nos hables de cómo ves tú el rol de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales y de la prensa independiente en el avance internacional de los derechos humanos. Bueno, yo creo que diciendo que es un rol fundamental, esencial, en los tiempos que vivimos, sería una definición breve y contundente. Desarrollándola un poco más, eh, los movimientos sociales, la fuerza de la sociedad civil organizada, ha tomado un protagonismo eh, muy importante en los últimos tiempos, de hecho, eh, digamos que la vida política de los países se ha, se ha ido eh, abriendo, a veces a la fuerza, a esos movimientos sociales. Eso yo creo que es un triunfo de la sociedad civil, que ha hecho que estructuras cerradas de, de poder se hagan más transparentes. Es verdad que ha sido a fuerza de escándalos, de corrupción, pero en ese descubrimiento, en esa penetración en esos escándalos, también ha tenido que ver muchísimo la sociedad civil organizada. Uh -huh. Han sido organizaciones de derechos humanos, han sido activistas, han sido eh, mecanismos de control popular los que han hecho que finalmente la forma de gobernar se haga cada vez más transparente, más abierta, no sin resistencias, pero definitivamente el modo de hacer política y por tanto el modo de relacionarse social y políticamente ha cambiado. Y eso se debe a ese mayor compromiso de ese sector de la sociedad, que tampoco es el general, pero sí aquel que está más organizado, que sirve como dinamizador del de resto de la sociedad y si hay un ámbito también esencial para esto es en todo el movimiento en defensa de los derechos humanos que de una u otra forma los hemos puesto en presencia o en el frontispicio de todos los debates y discursos porque no se pueden ocultar gracias al mecanismo de denuncia casi permanente de la prensa independiente. Decir independiente debería de no ser necesario ni para la prensa ni para la justicia. Pero en los tiempos que corren la independencia es un valor fundamental, sobre todo cuando nos enfrentamos a estructuras de poder, no necesariamente político, sino corporativo, económico, que eh, hace muy difícil esa independencia. Por tanto, más que nunca, se precisa reforzar esos mecanismos de comunicación de información independientes. Sí, me gustaría si puedes darle un toque más de profundidad en el rol de esa prensa independiente. Porque los movimientos crean esa conciencia y, sin embargo, siempre aspiran a estar en los titulares de la prensa manejada por el sistema y por la corrupción y por el poder del dinero. Bueno, niñas, sí. Pero la prensa independiente y libre de esas mm. manipulaciones es desconsiderada muchas veces. Bueno, pero eso siempre ocurrió. ¿eh? Es decir, Ajá. quien informa de forma acomodaticia al poder va a tener la protección de ese poder. Quien se enfrenta al poder eh, va a tener todas las de perder durante el tiempo en que esto sea así. Va a haber persecución, sea de un poder económico legal o ilegal, Ajá. sea de un poder político exorbitante o concentrado. Es decir, es incómodo para el poder, en su sentido más amplio, una prensa que denuncia una prensa que profundice en la noticia, una prensa que no es controlada, por tanto siempre va a estar en el foco de tensión y va a ser objeto de persecución hasta unos límites bastante graves, que pueden ir desde la pérdida de la vida hasta la privación de los derechos más esenciales o una persecución jurídica o pseudo -jurídica, como por ejemplo ocurre con Julian Assange y con Wikileaks, a los que se tilda de todo menos de realmente lo que son, que es un medio de comunicación de que transparenta información y que denuncia violaciones masivas de derechos fundamentales. Por tanto, la prensa independiente, siendo necesaria, siempre va a estar en el punto de mira de quienes se sienten incomodados por esa forma ...de ejercer la prensa... ...que es un derecho de la ciudadanía. Por un lado eh, has montado un partido político... ...con las calles mazares... ...y tuviste una reunión hace poquito en Lisboa... ...con Diem 25... que eso quiere decir que va a haber una progresión... ...para integrarse solo a nivel europeo... ...o va a haber una opción de... Bueno, Actúa comenzó siendo una plataforma... ...de pensamiento y de opinión política... ...que poco a poco se ha ido convirtiendo ya en una estructura más próxima a lo que es un partido político, aun cuando todavía está en la fase de estructuración y de programación o de calidad programática. Evidentemente eh, pretendemos integrarnos en movimientos similares más amplios de un carácter europeo, puesto que actúa, es un movimiento federalista, europeísta, y que entendemos que las fronteras no deben de ser un obstáculo para esos movimientos políticos que tienen unos mismos o similares planteamientos y que nos enfrentamos a retos a sí mismos similares. Por tanto, dentro de eh, esa, ese ámbito progresista, estamos tratando de detectar, aglutinar las sinergias para que la plataforma de acción sea mucho mayor y más allá de las fronteras de cada país. Y, por otro lado, y volviendo a España, eh, tú con tu experiencia que tuviste en el País Vasco, con toda la violencia de ETA, eh, la pregunta sería sobre qué opinión te merece que se esté relacionando con el tema de los CDR en Cataluña y se esté criminalizando esa acción en principio no violenta que hay en la calle, con la que es muy violenta y, y sangrienta que hubo en el País Vasco, esa banalización, diríamos, del terrorismo por buscar votos, ¿o ¿en qué sentido lo cree usted? Bueno, realmente sí, es que hay una tendencia hacia la banalización del concepto de terrorismo, no me cabe la menor duda y lo he dicho por escrito eh, y en forma pública y hablada en más de una ocasión, es una deriva peligrosa que hechos como los de Alsasua se criminalicen tachándolos de acciones terroristas, no tiene nada que ver con el terrorismo, eh, el planteamiento que la acusación pública del Ministerio Fiscal hace está fuera de lugar. Creo que la referencia a ETA en este caso concreto está descontextualizada y siendo hechos graves, que merecen una sanción, penal la que sea después de un juicio desde luego lo que no pueden es catalogarse como hechos terroristas y en el caso de los comités de, de, de, de apoyo a la república ocurre tanto igual aquí afortunadamente el juez cuando le fueron presentadas la una de las personas de los mismos no calificó el hecho como terroristas sino como desórdenes públicos está pendiente de un recurso de apelación del fiscal pero creo que es eh, ...exorbitar el concepto de terrorismo. España ha sufrido la violencia terrorista y de una forma muy dura... ...y no se puede, no nos podemos permitir calificar estas conductas como hechos terroristas... ...porque puede llegar un punto en que se genere realmente un movimiento violento... ...que parece que desde algunas perspectivas es lo que se desea... ¿no? Hay mecanismos en un Estado de Derecho para combatir ese tipo de acciones y lo que hay que hacer es ponderar cada una de las respuestas a la importancia de esas acciones. Por tanto, hay que hacer una reflexión que nos lleve y que reconduzca la situación a donde debe estar. Otro tanto cabe decir respecto de concepciones, conceptuaciones como las de rebelión o sedición respecto del conflicto catalán, que desde mi punto de vista están fuera de toda lógica jurídica, y hay que combatirlo. Y reflexionar que quizás estamos yendo mucho más allá de lo que se debe. Una última pregunta relacionada con el foro de presencia como medio de comunicación alternativo. ¿Por qué, si todo esto a priori es tan claro? ¿Por qué la prensa, la, los medios de comunicación de masas, digamos, no lo critican y la prensa sigue jugando el juego que la política quiere? Es decir? Bueno, sí hay críticas en algunos medios de comunicación, en otros no. O quizás es porque políticamente han tomado algunos uh, medios una posición ideológica y no la de información que deberían de mantener, es decir, han tomado partido. Otros medios no lo han hecho así y sobre todo, sobre todo yo creo que lo que ha ocurrido es que al judicializarse el conflicto catalán, se ha perdido toda la perspectiva de objetividad del mismo. Una cosa es el debate político, la crítica política, yo no soy independentista, no creo en los nacionalismos, pero porque no creo en las fronteras, soy universalista, pero entiendo que ese debate se pueda suscitar, y en todo caso es un hecho, que está en presencia. Por tanto, hay una solución política y es la obligación de quien tiene esa responsabilidad política de resolverlo. Si tú judicializas, desnaturalizas el fenómeno. Desnaturalizas el fenómeno. Y además, aun cuando se sancione penalmente una conducta, no se va a solucionar el problema. Por tanto, en eso están influenciando evidentemente posiciones tanto mediáticas como políticas como judiciales que creo que han desenfocado lo que es una realidad y es que Cataluña tiene una identidad propia y tiene unos planteamientos que no son de ahora sino desde hace muchos muchos años y que en España tenemos un problema que tenemos que abordar que es el territorial y desde mi punto de vista se soluciona, si es que fuera posible, con un punto de vista absolutamente federalista. Eso es lo que yo creo.